Hola, en este vídeo os vamos a enseñar cómo configurar en un vigor 2926 lac el Smart VPN Client para conectarnos a nuestro lugar de trabajo a través de una conexión de VPN. El Smart VPN Client es un software de Drytech que es gratuito. Es una herramienta que permite configurar perfiles de VPN en Windows, en Mac, en Android y en iOS. Es decir, podemos conectar una tablet, un móvil o un PC a, nuestra, eh, eh, a nuestro lugar de trabajo, a través de una VPN. Bueno, para hacer esta, este vídeo, esta pequeña demostración, eh, tengo eh, dos ordenadores. Uno es mi PC que está conectado a, al Vigor2926 y el otro es un ordenador remoto que está conectado a través de un, un móvil y eh, tiene instalado TeamViewer para que eh, lo pueda gestionar remotamente y os pueda enseñar el, el, el, el cómo hacerlo. Vale. Vamos a ver de todas formas para que lo veáis, abro el panel de preferencias de red y si os fijáis... Yo estoy en la red, tengo la 19298.9.14 que es la IP eh, de mi red es la red eh, 19298.9.0 El router tiene la 19298.9.1 Si vamos al otro ordenador entramos en el panel de control en conexiones de red Si entro aquí en WiFi y veo propiedades, claro, vemos el estado de la red, vemos que está en la 172.2016. De hecho, a cerrar esto. Cierro aquí. Si yo intento acceder a la página web del router, que está en casa, veréis que no puedo acceder. No me abre la página porque no tengo, no estoy en esa red, lógicamente. Bueno, voy a pararlo. Y hacia atrás. Vale. Entonces, volvemos al ordenador que está conectado al 2926. Cierro esto. Y vamos a ver cómo configurar las VPNs. Lo primero que tenemos que saber es que los servicios de VPN en vpn remote access, remote access control, se pueden habilitar o deshabilitar. Los que no vayamos a utilizar es mejor deshabilitarlos pero tenemos que acordarnos que están deshabilitados porque a veces no nos funcionan las VPNs y es porque hemos deshabilitado un servicio. ¿Bien? Lo segundo, que también es importante, es a nosotros no nos gusta que se publiquen los puertos estándar en los routers de ningún servicio porque eh, se pueden producir ataques de, de fuerza bruta. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la configuración de, del servicio de VPN, que veis aquí abajo, SSL VPN, si vamos a la configuración general, veréis que lo he activado para qué interfaces hemos activado este servicio y que hemos cambiado el puerto. En vez de ser el 443, lo hemos cambiado al 40443. Podemos tener en el router varios certificados y escoger el certificado que más nos interese para realizar la conexión de VPN. Bien, ¿Cómo creamos un usuario para conectar un host a una red? Pues vamos a vpn-remote-access Vamos al remote Data Link user y En remote Data line user creamos un usuario que yo he llamado DemoVPN, introducimos el password y en mi caso yo he deshabilitado PPTP, he deshabilitado L2TP y he deshabilitado PNVPN para este usuario porque son protocolos que no recomiendo para utilizar si acaso PPTP, pero es un protocolo que cada vez está más en desuso. ¿Vale? También podríamos decir a que LAN nos vamos a conectar o si queremos asignarle una ip específica a este usuario a través del túnel. Bien, entonces le damos a ok y vamos a ver cómo se configura el smart vpn client en un ordenador con windows 10. Entonces estamos aquí en el ordenador con windows 10 y para configurar el smart vpn client lo primero, lo recomendable, aquí veis que tengo la versión 5.30, es asegurarnos que tenemos la, la última versión, porque van apareciendo mejoras. Entonces, en aquí en soporte, en área de descargas, en nuestra página web, podéis buscar aquí en accesorios el Map Web en el Client, que, como comenté, es una herramienta gratuita. Bien, aquí tengo la 5.30 que es la misma que tengo instalada. Vale, entonces, si abrimos el Smart VPN Client, iríamos a perfiles, voy a borrarlo para volver a crearlo, para que lo veáis. Le decimos añadir. Eh, le damos un nombre al perfil, a mí me gusta darle un nombre descriptivo para saber a dónde me conecto. Y decir el tipo de VPN que he creado en este perfil, aunque luego también habéis visto que se ve perfectamente. Entonces selecciono, hemos dicho que, va a ser, que no va a ser PPTP, ni LA2TP, ni, ni IPSEC, sino que va a ser SSL-VPN. Bien, introduzco el usuario, introduzco el password. Y luego tengo aquí dos opciones. Una, recordar mis credenciales y la otra que es que no me pida las credenciales cada vez que se va a conectar. En opciones avanzadas bueno, me faltaría, disculpar me faltaría poner aquí el servidor al que voy a acceder y, como os comenté antes Importante, habíamos cambiado el puerto para que no fuera el puerto por defecto, que es el 4.4.3, lo habíamos cambiado al 40.4.4.3. De hecho, también he cambiado el puerto de gestión del router. Mirad, si vamos aquí, https, dos puntos barra barra, demo .vpn .es, dos puntos... 9443. Este sería el puerto de gestión que hemos puesto para la gestión remota. Veis que el puerto está cambiado, es un puerto diferente. Vale, es el 9443. Pero para las VPNs hemos puesto el 40443. Entonces, Voy a cerrar esto, porque vamos a hacer acceder al router a través de vpn. Vamos a ir al perfil que estamos editando y le decimos OK para que lo guarde. Si hemos hecho todo bien, usuario, password, eh, nombre de dominio, etcétera, etcétera. Cuando le demos a conectar, no hay que hacer nada más, el equipo se va a autenticar y, veis, he recibido una IP de la red remota. Si vamos al panel de control y vamos a cambiar la configuración del adaptador veréis que hay una interfaz que se llama Dry SSL Tunnel y el interfaz de conexión a internet. Ahora mismo, si volvemos a hacer la prueba que hemos hecho antes que sería acceder al router, esta vez a través de la VPN veis que sí puedo acceder, y antes no podía acceder. O, oh, si voy a mi PC, sabiendo la IP que tengo aquí en la VPN. Vamos a abrir otra vez el panel de control. Vamos a ir a redes internet. Centro de redes. Cambiar la configuración del adaptador. Abro el Drive SSL Tunnel. Y miro en detalles. Mirad, me ha dado una IP de la 1, 1, que, que es la 192.198.9.17. Bien. Es decir, estoy conectado por VPN. Si refresco esto, me dice que el usuario de VPN está conectado. O también lo veríamos aquí en Connection Management en Windows. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.